Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Juan mi nombre es Erjor. En esta ocasión nos traemos Fantasy Strike. Fantasy Strike es un... es, un, ¿no? ¿Es el género? O, como yo suelo decir, eh, tipo Street Fighter. Que salió de Early Access el pasado 25 de julio y nos llega de manera nativa, la nativa perdona, a nuestro sistema. Eh, ¿Qué os puedo contar de este Fantasy Strike? Eh, hace un poco honor a su eslogan de venta de que es muy fácil de, de controlar pero muy difícil de dominar, ¿vale? Esto, qué? ¿de dónde viene? Viene de que es un juego que para poder eh, jugar, no hay que hacer ningún tipo de combo tipo Street pues, Fighter, donde ¿no? tienes que ejecutar el combo de manera exacta para que salga el, el, el movimiento que tú deseas, sino que con los, con los básicos, ¿vale? Eh, Simplemente pulsando los botones y con mucho hacia adelante, hacia de atrás, o si sea, estás se quiere, varía un poco el, el como Pero el juego no tiene gran complejidad ni variedad de movimientos. Eso es un pro y un contra, no, no se puede hacer mucho. la eh, gente como yo, yo soy mecánicamente en estos juegos soy muy malo en general. Es un género que me gusta particularmente, pero que siempre se me ha dado mal, entonces he jugado, pero no. no, no no he llegado nunca muy lejos, no he dedicado muchas horas porque enseguida eh, el juego puede conmigo, por eso ya si me voy a jugar en modo online, normalmente, soy el primero en morir. Eh, cositas de este, de este eh, Fantasy Strike. Es, eh, está hecho en Unity y... rinde muy bien. Yo tengo una una Vida 1060 con 8 8 6 gigas de, de, de ram. Luego no, mi el que tiene 16 GB de ram y es un i5. No está pegando, pero está bastante bien y ya veis los frames que soy capaz de, de, de sacar. Y jugando nunca lo he visto por debajo de los 70 frames diría. Y eh, creo que estoy mintiendo un poco igual en algún caso donde hay mucho florido baja un poco, pero el juego rinde bien ende bien en todas cosas porque ya veis que su estética es muy muy defensiva lo cual pues, permite ahorrar polígonos y, y que siga siendo vistoso. Cosas que no de este juego eh, lo he enseñado brevemente pero no sé soy en ello. Aquí. Vale. Iconos del control. El juego tú le puedes decir que estás usando yo estoy usando el mando de la, ahora mismo el mando de la Xbox 60 y le puedes decir que quieres este tipo de iconos pero si veis abajo a la, a la derecha, pone el, el icono para atrás, es, el, es la B el, del mando. Todo el rato el O piensa que tiene su mando de la Play 4. Si vale. ponemos el tutorial, por ejemplo, fantasy los, los iconos, aparte de bueno, las teclas del teclado, y luego los iconos de la Play 4. Cuando ya hemos dicho, eh, usando el mando de la Xbox, vale. para hacer el tutorial. Pues, un poco rabia porque. O sea, yo tuve una Play 3 y más o menos los síntomas los, los conozco. Hace mucho que no juego, no soy el a veces se me olvida, pero bueno, de alguna manera puedo usar memoria muscular y. y. si mirar el mando y ya está. Pero para quien no haya tenido nunca mando de la. Capri 3, pues es un poco un el el ensayo. no hay error, <risa> si no te sabes los, los botones de, de pan de cuestiones que no puedo hacer Vale, quitando esto y quitando que los textos en castellano están mal, o sea, en general sí dan, la, la, dan el pego, pero... Eh... pero enseguida sale si el texto es un poco largo ya se, ya se le ve Welcome to Fantasy I'm Master Meduri No sé Por ejemplo Se, a ver los textos me suenan raro Un poco parecido, ¿no? En estos en concreto no lo veo ninguno así un poco raro, bueno, en otros dices esto está, esto está mal, o sea, esto está hecho con Google Translator y un poco más. Pues es una pena, porque un, si un, no sé cuántos idiomas lo han querido traducir, pero eh, una traducción un poco de calidad pues siempre como que le da ese plus, ¿no? De, te estás preocupado por el mercado al que al que estás traduciendo el, el, los textos. Pero bueno, tampoco es una cosa muy grave porque esto no es un juego, un juego de, de leer, es un juego de... es un juego de pegarse, ¿no? Vale, como os he dicho, soy muy malo a este tipo de juegos, así que voy a coger el eh, modo normal para intentar llegar ligeramente lejos, que es un juego en mi caso. Eh, es abajo el icono de la X es el de la Xbox es el de, el de la X de tras de la X de PS4 no es la X de Xbox. justice cómo se llamaba el abojado este juego round one fight Assist! Oh uh, yo! Assist! Uh. Objection! Justice kicks! Uh. Justice kicks! Yes! You uh. uh. ¡Ases! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! No ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! es que Dejadme en los comentarios, por favor, como que no hace falta que lo no dejéis en los comentarios. Asist. Sí, no, De un poco, sé. Right, no No tiene. lo del justice. Asist. Este señor tiene. Vale, estoy mirando justo el wind ¿Sí? ¿No? ¿Sí a arriba y círculo?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 Fight. Uh -oh. a... uh -oh. Round six. Fight. Ha. Final order. <laughs> Justice kicks. <laughs> We Zilean. Winsummonz. Punisher. Final order. Perfect. Round seven fight uh, yeah. assist that yeah. Bastante, bastante malo en este tipo de juegos y, y, y el hecho de que sí que sea sencillo de, de jugar vale no, sí, bueno, no, no estoy haciendo grandes cosas y salen todos los copos ayuda mucho a poder hacer algo por lo menos que el combate queda round one fight Wanna fight? Round one. Fight! Dragon Arch! It's a. It's a. Dragon arch. It's a. Counter! Ah. Yeah. Fight on! ¡Catch on! ¡Catch on! ¡Catch on! ¡Catch ¡No está uno de vida! de vida no me he quedado. ¿No está uno de vida para echar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 Salido ahí es cuando le vas a agarrar y no te defiendes. ¡No! animaciones como, como que se atasca un poco. Según qué tipo de, de animaciones. Esa pues es mi sensación. Eh, pues también se irá grabando, lo creo, porque el, lo que ves, eh, los frames son bastante elevados. Yo estoy grabando y demás. O sea, como Esa es una sensación como que se atasca. Las animaciones de, de los, los Ultra.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 ¡Round two, ¡Fight! Uh, right, right, right. No, right. ¡Ah! Shoot. ¡Ah! Huh? ¡Ah! Oh, ¡Ah! Oh, perfect. Perfect. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero round 4. que la tía llevaba un ritmo que no puedo poner. Es que soy malo para esto. Round 5. Fight. Round six. Los escenarios son bastante sues. Su su Tal <risa> ah, eh. Voy acelerar para acelerar la tierra. Ahora me he dicho algo para. Eh, lo que os decía, los escenarios son, los escenarios son bastante sosos, <coughs> hay espectadores, hay poco... no hay movimiento, <coughs> perdón como que nada se mueve por detrás. Eh, vale, supongo que para... para que lo pueda mover cualquier cosa, cualquier cosa, bueno, no me va a dar, pero bien. <risa> ¿Qué cosa quiero decir la Switch? Eh. Supongo que habrán hecho que sea así como. Hay poca cosa que gaste. ¿Y ¿Sí? Si hay pocas cosas en batalla más fácil será moverlo, pero... ¡Rainbow! ¡Rainbow! ¡Rainbow! Está, Fight. No pasa chicos. Round 6. Fight. Yeah. Yeah. Brain... Brain so... Rainbow! Rainbow. So. Ah. Aquí. <risa> no sé qué os, parece, qué os parece a vosotros este Fantasy Strike, la pena es que mira, no sé si se podría haber puesto. Ahora no se me ocurre cómo, sin que moleste mucho en la interfaz, pero igual podría haber puesto algo para que se mostrara que estoy pulsando y así quedar un poco más claro la simplicidad a la hora de ejecutar movimientos es que realmente es, es tremendamente sencillo ¿eh? con los cuatro botones principales del pan y los dos superiores pensando en a hace una switch vale que no tiene así sí tiene si sí, tanto si sí, pones los sí sí sí de los los triggers de abajo aquí. bueno pues eh, en todo caso no son necesarios tampoco con los eh, los triggers de arriba no los gatillos los triggers de arriba de movimiento y los cuatro botones principales se hace todo. No hace falta hacer combos tipo Adukens y demás que se hacen en Street Fighter y otros juegos. Es simplemente eh, usar los botones en la secuencia correcta en el momento adecuado. No tiene mucho misterio. Y hay que tener ciertas dudas en cómo será este juego a nivel competitivo. Es donde espero que triunfe, porque si no, bueno. Me parece que el de el, ese el, el si es un pelín, hay 12 jugadores, o sea, 12 personajes, parece un poco justo, entonces si este juego, entiendo yo que si este juego tiene éxito a nivel competitivo, ir añadiendo el contenido, y el contenido es una manera de que él tenga éxito en competitivo también, eh, los personajes son bastante simples ¿eh? O sea, lo que venía, si, si triunfa, pues yo creo que podemos tener un juego un juego que, que si te gusta este género va a durar tiempo. Espero que sea que lo haga, porque en, en Linux no tenemos mucha representación, por no decir, más allá de, de este y de Skullgirls. No tenemos mucha más representación de este género. Sin contar, por supuesto, con Ton, ¿vale? Estoy hablando de manera nativa. Y sería una pena que Skullgirls no llegó a triunfar. No, no me parece a mí que, que sea un juego que con mucho renombre en la manera internacional. Espero que este sí, que este sea capaz de llegar al Evo y demostrar que es un juego que vale para que nosotros tengamos contenido y podamos eh, jugar. Me ha gustado para no ser un género en el que. que, me, que es un género que me gusta pero que no, no domino y, y siempre me. Eh, de alguna manera lo dejo porque soy malo aquí. Eh, llegado literalmente lejos, entre comillas, en nuevo dificultad que creo que no me corresponde porque mecánicamente soy malo, pero que gracias a la facilidad de ejecutar los combos, bueno, si es ¿este decir, qué movimiento quieres que haga, no hay combo. Pues ayuda, Me ayude mucho a que gente que no sabe se pueda acercar a este género y, y le dé una oportunidad. Y poco más, lo vamos a dejar ya por aquí. Muchas gracias por, por haber visto el vídeo os pues recordábamos que somos juandolinos.com que la página web evidentemente es juandolinos.com ahí tenemos eh, un foro pues, si queréis participar también tenemos una comunidad activa en Telegram y en Matrix ¿vale? podéis encontrar en, en, en la página principal de juandolinos.com los enlaces a, a los diferentes pues, al canal de Telegram o a la comunidad en, en Matrix también tenemos canales, perdón, grupo en Steam, en Discord, que Discord está además, algunas de las salas están linkadas con Matrix. No donde más tenemos Pero bueno, estamos allá de es que pensamos que es importante eh, pasaros, porque la comunidad la verdad es que está muy bien. Muy participativa, y casi todos los días hay una partida ocasional de alguien. Se apunta a que utilizamos el, el, el solemos usar Mumble para hablar entre, entre nosotros. Y la verdad es que pases eh, por ahí y nos Si tenéis esta fantasy strike, como no, decirlos y podemos intentar organizar unas partidas o, o lo que surja que para esto. Estamos en una comunidad de jugar. Sin más, muchas gracias. ¡Nos vemos!